Recta numérica. Una recta numérica es un gráfico de una sola dimensión, es decir, una sola línea, en la que los números son mostrados como puntos marcados que están separados uniformemente. Esta es una recta numérica. La recta incluye todos los números ilimitadamente, por eso tiene flechas. Las flechas nos marcan continuidad. Una recta numérica tiene números positivos y números negativos. El día de hoy únicamente veremos los números positivos. La recta siempre tiene su origen en el número cero. Podemos usar la recta numérica para apoyarnos al resolver sumas y restas. Al sumar, avanzo a la derecha y al restar, retrocedo a la izquierda. Veamos un ejemplo. 3 más 2 igual... Observen dónde está colocada la rana. Empezamos en el 3 y tendremos que avanzar dos posiciones. Por lo tanto, mi resultado es 5. Veamos otro ejemplo. 4 más 5. En este caso, la rana está posicionada en el 4. Avanzaremos 5 posiciones. Por lo tanto, 4 más 5 es igual a 9. Ahora hagamos una resta. 8 menos 2. Mi ranita está posicionada en el 8. Retrocederemos 2 pasos. 8 menos 2 es igual a 6. Veamos otro ejemplo de resta. 13 menos 6. Mi ranita está posicionada en el número 13. Retrocederemos 6 espacios. Por lo tanto, 13 menos 6 es igual a 7.